Durante años Donald Trump derramó gasolina sobre las mentiras, fomentando el racismo y el odio. Lo que busca a los 27 es responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos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 el asesor de Joe Biden, Juan González, dijo que Nicolás ha usado el diálogo para demorar y poner en prisión a miembros de la oposición. En la exposición, el funcionario de seguridad nacional para el hemisferio occidental del gobierno de Estados Unidos explicó cuál será la estrategia de Washington y es lo siguiente. Esto es para todos los que están robando los miles de millones de Venezuela y que no encuentran refugio en ninguna parte del mundo. Así lo afirmó. Juan González dijo que, a diferencia de la administración previa de Donald Trump, el enfoque que el gobierno de Joe Biden tomará con respecto a Venezuela va a ser una política bipartidista, el cual planea restaurar una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual. La periodista Patricia Janiot, durante una entrevista para la cadena de televisión estadounidense en español Univision, Dijo que González desde el gobierno de Biden busca redoblar los esfuerzos humanitarios no solo dentro del país, sino también en otros países como Colombia que se han visto bastante afectados para la crisis migratoria que ha generado el gobierno socialista de Nicolás. De origen colombiano, el funcionario estadounidense Juan González aseguró que su gestión estará enfocada en derechos humanos, combatir la corrupción ir tras cada dólar que ha sido robado al pueblo venezolano. También se hizo énfasis en la necesidad que tiene el gobierno de Biden en abordar la crisis que atraviesa Venezuela desde una perspectiva bipartidista, el cual permite tomar decisiones con los diferentes puntos de vista de los sectores políticos que hacen vida en los Estados Unidos y que están interesados en encontrar una salida al drama que sufre Venezuela causado por el gobierno dictatorial de Nicolás. Al igual criticó la forma unilateral que el expresidente Donald Trump abordó la situación de Venezuela. Refiriéndose a la administración pasada, todo lo que estaba haciendo la administración de Trump era unilateral y así dejó atrás muchos de sus aliados que teníamos en Europa, incluso muchos de los países de la región. El consenso multilateral y de la comunidad internacional estaba quebrantada bajo la administración previa y por las acciones políticas y multilaterales. Nicolás no está dejando que entre asistencia humanitaria para crear un ambiente de sufrimiento. Las sanciones unilaterales nunca en la historia han funcionado. Formar un consenso entre la comunidad internacional para subir la presión, para asegurar de quienes están robando miles de millones de Venezuela, no encuentran refugio en ninguna parte del mundo. Destacó también que no está planteando realizar un levantamiento de las sanciones que pesan contra funcionarios y algunas instituciones del gobierno dictatorial de Nicolás, ya que esa no es la prioridad para el presidente Biden. Con respecto a los múltiples diálogos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años entre la represión y la oposición para buscar una salida democrática a la crisis, el funcionario norteamericano dijo que ha visto como esas iniciativas han fracasado y aseguró que el motivo ha sido porque Nicolás ha usado el diálogo para demorar, para concretar el poder y poner en prisión a miembros de la oposición. En ese sentido González instó al represor a que desmantele los cuerpos policiales que han sido utilizados por el gobierno dictatorial chavista para cometer violaciones a los derechos humanos, así como crímenes de lesa humanidad. Denunciado por la propia Organización de las Naciones Unidas a través de una misión independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos, presidido por Michelle Bachelet. En algo que fue muy enfático el asesor de seguridad fue sobre la liberación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo los seis ejecutivos de la FIAL petrolera CITGO y denunció que la represión intencionalmente no está dejando que entre asistencia humanitaria para crear un ambiente de sufrimiento. Por último, González recordó que el presidente Biden se ha comprometido en otorgarles un estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos que residen en los Estados Unidos, el cual aseguró que será cumplido. Pasando a segunda noticia, luego de ser absuelto, algunos demócratas presentaron una resolución para acosar a Trump hasta después de muerto. Desde el punto de vista demócrata, no hay gloria para el odio. Se llama el proyecto de ley presentado para evitar que Trump reciba honores presidenciales. Retaliciones hacia Donald Trump por parte del Partido Demócrata trasciende la vida y la muerte. Luego de fallar dos veces en un juicio político contra él, pretenden negarle los honores conferidos a los exmandatarios al morir. Lo que podemos ver es que esto se volvió un pulso político. Crear o exhibir cualquier símbolo, monumento, estatua en conmemoración de cualquier expresidente que haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes por un delito estatal o federal relacionado con acciones tomadas en una capacidad oficial como presidente de Estados Unidos en terrenos públicos federales. De acuerdo al texto del proyecto de ley que se puede ver a continuación, cualquier expresidente que haya sido acusado dos veces por la Cámara de Representantes no podría ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, como es normalmente la tradición. El expresidente Donald Trump es el único que ha sido acusado dos veces por la Cámara. En ambas ocasiones fue absuelto en el Senado. Linda Sánchez, representante demócrata por California, se encargó de presentar el proyecto de ley. El documento contó con el respaldo de tres legisladores demócratas. Sánchez en un comunicado dijo lo siguiente. Durante años, Donald Trump derramó gasolina sobre las mentiras, fomentando el racismo y el odio, y luego encendió el fósforo el 6 de enero. El señor Donald Trump, un presidente que ha sido acusado dos veces, no se merece los honores otorgados a un expresidente. No se debe glorificar el odio que personificó como presidente. Este proyecto de ley asegura que no hay gloria para el odio, ni un edificio o una estatua o incluso un banco. De un parque. Lo que realmente pasó el 6 de enero, donde Tom hizo un llamado a la paz, a detener la violencia, a obedecer la ley y respetar a las fuerzas de seguridad, donde además resaltó que su partido, el republicano, es la ley y el orden. Ahora lo que reclama es que las redes sociales, en lugar de permitir difundir ese mensaje, le negaron todo acceso al entonces presidente Tom. Posteriormente fue expulsado de Twitter, Facebook, etc. En la exposición se resalta por medio de la narrativa un discurso de odio que se impuso mediante la censura en ese momento. Ahora el partido demócrata alega defender a los ciudadanos del odio, mientras legisla con base en la versión que sienten contra Tom. Es cuando ahí vemos esa incoherencia que siempre está como un, una postura, ya sea de derecha, de izquierda, bipartidista, unilateral, pero donde no tienen una coherencia en el momento de accionar típico de políticos. Pasando a tercera noticia, la Unión Europea ampliará las sanciones a 30 dirigentes implicados en las elecciones del pasado 6 de diciembre ordenadas ilegalmente por Nicolás. Por su parte, la Unión Europea incluirá sanciones en Venezuela a unos 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre que la comunidad internacional no reconoce. Fue así como el bloque europeo dará a luz verde la extensión de las restricciones. El Consejo de Asuntos Exteriores busca de esta forma dar respuesta a las elecciones del pasado 6 de diciembre y redoblar la presión sobre las autoridades de Caracas. El número de personas objeto de sanciones europeas pasaría a ser doble, puesto que en la actualidad las medidas afectan a 36 dirigentes. Fue la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y el cual no reconoce el resultado y a la vez extendió el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado. La medida supondrá la congelación de bienes y la prohibición de entrada en la Unión Europea. La Unión Europea mantiene en la lista negra 36 personas con cargos oficiales irresponsables de minar la democracia y violar los derechos fundamentales. Lo que busca los 27 es responder a acciones persistentes que socavan la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Las medidas comprenden también el embargo de armamentos y equipos destinados a la represión interna. Las elecciones de diciembre en Venezuela, las más cuestionadas de su historia, unos 14.400 aspirantes se disputaron 277 escanos 110 más que en las últimas parlamentarias en 2015, porque el Consejo Nacional Electoral elegido a dedo por la represión de Nicolás alteró la conformación del Parlamento. De esta forma violó la Constitución y violó las leyes. Aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277 Asignando más cargos que históricamente han favorecido al chavismo para así asegurarse más diputados Permitieron así que los partidos más grandes que son los contrarios al chavismo Participaran en las elecciones con directivas impuestas Luego que intervino el Tribunal Supremo de Justicia y a la vez nombrar sustitutos chavistas En julio pasado la Corte Chavista intervino Voluntad Popular El partido de Juan Guaidó y Leopoldo López se quedó con el sello y echó a todos sus verdaderos militantes e impuso una junta ad hoc chavista. Y así hemos hoy culminado hoy nuestras noticias. No se les olvide, amigos, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que, como siempre les digo, no se pierdan de ninguna noticia. Todas son sumamente importantes. Aquí siempre sacamos a luz la verdad y espero de nuevo, otra vez, contactarme con ustedes. Siempre los estamos leyendo. Hasta una próxima. Chao, chao.